Chicos, ¿qué se cuentan? El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar acerca de dos comparaciones y un veredicto final. Es un video que hace mucho tiempo quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo, así que el día de hoy lo estoy haciendo. <ríe> bueno, por una parte vamos a comparar a Valorant y por otra parte tenemos a God Overwatch. Voy a dar mis comparaciones y un veredicto final. Bueno, empecemos con Valorant. Valorant lo jugué alrededor de los 16 años más o menos. So, podría decir que sí, es un juego relativamente reciente que ganó popularidad muy rápido por la misma razón de que recordó un juego muy antiguo, que es el CS o el CS:GO para los más actuales. En sí, tienen las mismas mecánicas. La única diferencia, bueno, dos únicas diferencias que encuentro es que uno... Eh, el aim. El aim es un asco en Valorant. Puedes dar balas o no al mismo tiempo. Tienes que tener una precisión muy exacta. Mientras que en CSGO no. Al, yo lo veo más realista en CSGO por alguna razón. Pero bueno. También tenemos el uso de poderes que en sí le dio mucha versatilidad al juego. Lo hizo muy divertido a mi parecer. Que eso de estar lanzando podercitos como huevón. Metiendo tu ultimate. Piola, piola. ¿En qué, en qué se igualan ambos juegos? Pues en sí plantan bombitas, plantan, desactivan bombitas, me echan, disparan y ambos son juegos en multijugador y es un shooter en primera persona. Ahora habremos de Overwatch. Overwatch tiene un tiempo relativamente muy viejo, ya que salió como hace 4 años, alrededor de los 2000, 2016, 17 más o menos. Como lo dije, pues yo lo probé a los 14 más o menos, me enamoré desde la primera vez que lo toqué, me enamoré del juego. Me encantó mucho las mecánicas de meter juegos en primera persona, en multijugador, que sean shooters con personajes que puedan tener poderes aparte, me encantó. Se podría decir que sí se parecen demasiado, con la única diferencia de que sí, el 2, el uso de poderes ya es, tiene, ya es ilimitado, mientras que en, en Valorant tienes que matar para poder reutilizar en Overwatch hay un cooldown de alrededor de 12 segundos como la habilidad máxima, que es la más importante. Y eso. Se podría decir que también Overwatch es un juego muy interesante por la misma razón de que llegó a estar en ligas competitivas de alto nivel. A esto me refiero más que nada a la Overwatch League. Vamos a dar ahora las igualdades más que nada. Bueno, Overwatch y Valorant tienen muchas igualdades. Entre, entre ellos tenemos que es un juego multijugador. Es un first shooter, un shooter en primera persona También tenemos que hay personajes relativamente iguales La verdad no sé quién copió a quién si Valorant copió Overwatch Overwatch, Overwatch copió a Valorant ¿Quién lo sabe? O Está sea, igual que Fortnite y Apex, fatal chicos, fatal Pero bueno, vamos a describir Primero tenemos a Reaper PS, el que lanza sus escopetitas Y dice, muere, muere Y luego da vueltitas y dice, jaja, ja, me mamé Y luego tenemos a mi pana, el Omen Que tiene relativamente habilidad igual Hasta CTP igual, huevón, qué mierda Pero bueno, luego tenemos al Sobahuevos. Que sería, en Overwatch sería hans Danzan igual, flechas una una flecha que... Que revela la posición de los enemigos. Que también es muy útil en ambos juegos. En otros personajes tenemos a. Mmm, creo que nadie más, chicos, por ahí. Ah, a Reina, que ambos son mexicanos. La verdad, se parecen en mucho, como les digo. Voy a pasar a dar las diferencias. Tan, tan, tan. Bueno, entre las diferencias que tenemos es Elaine. Más que nada, Elaine. Mientras que en Valorant tienes que quedarte extremadamente quieto, practicar tu aim, y lo sé porque también lo jugué. Me gustó por un tiempo hasta me envicié por la misma razón que me volví pro, pero lo malogré mi mouse y dejé de jugar el juego. Practicar el aim es algo muy importante, igual que en Overwatch, pero ahí funcionan con diferentes mecánicas. Ahora vamos a explicar esas diferentes mecánicas dentro de esta diferente mecánica. <ríe> a ver, en Overwatch las balas funcionan como proyectiles. Pero es mucho más exagerado que en Valorant, en Overwatch tienes que predecir literalmente el movimiento de cada personaje, excepto los hitscans Los hitscans sí son como un jueguito convencional, apuntas, disparas, le das la bala, mientras que ahí no Hay otros personajes como sería Hanson, proyectiles, tenemos a Ashe, proyectiles, a Macri, proyectiles, a Hammond, proyectiles, a Diva Bueno, Diva más parece un hitscan que otra cosa, hasta Mercy tiene, funciona, sus balas funcionan como proyectiles, pa, muy, muy opela, la verdad Mientras que en Valorant funciona algo así, pero la dispersión es demasiado, es muy exagerada la dispersión, literalmente yo dudo que al disparar un arma de verdad, la bala disparas y se va hacia el otro lado, o sea, por ejemplo, tú estás viendo, no sé, una botella, disparas a la botella y en vez de ir a la botella va a 50 metros a la derecha, algo así de exagerado es, y lo sé porque también lo he jugado. Sinceramente no sé, yo vi más que nada en la página oficial de Valorant, que Valorant se inspira tanto de CSGO como Overwatch, pero sinceramente parece un pragio más que nada. Aunque sí puedo resaltar algo muy importante y es de que tiene actualizaciones constantes, el juego no está dejado de muerto. Tiene mapas interesantes que siempre van agregando El último mapa me llamó mucho la atención porque me divertí mucho la verdad Más bien saludos a mi pana Osmar que siempre me acompaña en esos juegos Pero bueno, eh, también tenemos lo que son la Agregan personajes constantemente y ya Eso es lo que yo puedo resaltar lo bueno de Valorant Y también los momentos de presión pa Hacerte tu crash o tu, o tu ace Llama mucho la atención pa te sientas, oh, soy el papi mientras que en Overwatch lo que puedo resaltar, su versatilidad de juego uh, los momentos que puedes hacerte, que se graban automáticamente, los pocos que también son muy buenos, y ya no puedo resaltar nada más lo malo de Valorant lo que yo encuentro malo de Valorant es la excesiva competitividad con competitividad <ríe> se podría decir que en Valorant literalmente, si es que no practicas tu aim no estás jugando constantemente, vas a quedar en el olvido Algo así como funciona el capitalismo Y me recuerdo mucho a Fortnite también Ya que literalmente dejo de jugar una semana, vuelvo Puta y todo me construí mi mansión en un segundo Pero bueno, algo así funciona Eso es lo único malo que encuentro Mientras que en Overwatch sí encuentro muchas deficiencias Bueno, voy a dar la primera deficiencia la primera deficiencia más que nada se basa en la poca actualización que recibe el juego. Normalmente cuando actualizan solamente meten skins y ya, nada más. No meten ni un personaje nuevo, ni armas nuevas, bueno, armas es convencional. No meten mapas nuevos, no meten nada, nada, nada de nuevo. No hay contenido. Tenemos la segunda segundo deficiencia. La segunda deficiencia más que nada se basa en la poca atención que recibe el juego por mantenimiento, ya que constantemente me encuentro hackers, smurfs, y eso es más que nada común, y aunque los hackers no son tan fuertes ahí, ya que literalmente todos son contras de todos, o sea, yo me saco mi rein y otro me saca un soldado, pues cagó, pespa. Pero bueno, tiene muy poco mantenimiento. Y por último, la toxicidad. Mientras que en Baldurán... Pocas veces me han dicho que soy alta mierda, porque sí, no soy tan un jugador profesional de Valorant, pero pocas veces me han dicho mierda, y más que nada son mis amigos <ríe> lo que me han dicho, pero sí, en, Val en Overwatch sí, te insultan, Se, existe de todo un poco, existe desde xen xenofobia, racismo, etnofobia y más cosas así, que en cierto caso impacta mucho a un jugador promedio, y más que nada es eso chicos, ahora pasaremos a dar el veredicto final. Bueno, voy a dar mi veredicto final, y a pesar de que es una opinión propia, todos tienen, tienen su opinión, más bien pueden dejarme su opinión en la caja de comentarios, y así poder hacer un comentario en Canal Es Bueno, mi veredicto final consiste de que sí, Valorant, a pesar de ser un muy buen juego, y yo creo que tiene mucho potencial para llegar a, a grandes ligas, no sé, hasta destronar a mi panel Fortnite, pues se queda corto. Sinceramente me gusta mucho más Overwatch A pesar de que esté muerto Me gusta más la forma de jugar Las formas de elaborar planes Ya que para jugar ahí No solo hay que ser bueno Sino que hay que ser inteligente Porque no es tipo A ah, concha le caigo así con mi Ashe y pum Es tu crash Aunque ahí no funciona crash Pero no, te pueden cachar de uno Mientras que en Valorant sí solamente, Aunque sí, ambos juegos requieren algo de inteligencia Algo de habilidad Pero no me quedo con valor, con Overwatch por muchas cosas más, me gusta mucho porque las partidas que haces no siempre van a vaguear, no siempre te vas a hacer un POG, no siempre te vas a matar a todo el equipo o no siempre vas a ganar, no siempre vas a perder y más cosas así. Y a pesar de todo eso, vas aumentando de liga. Cosa que algo más que me olvidé mencionar. Mientras que en Valorant no hay torneos oficiales, en Overwatch sí. Mientras más alto de liga estés, te van a invitar a torneos. A partir de top 500 es donde entras a torneos, si mal no me equivoco. Bueno, mini torneos más que nada, tipo entre equipos. Pero en Valorant no. Cosa que se puede diferenciar a grandes escalas. Pero bueno, a pesar de todo eso, pues sí. Valorant sigue siendo un muy buen juego, pero yo me quedo con Overwatch. No olviden dejar en la caja de comentarios qué quieren que pueda hacer para el siguiente video. Otra comparación si es que desean. Que me gustaría mucho hacer de Dote y LOL, pero para eso tendría que jugar el LOL. Pero bueno, chicos, se cuidan mucho, chicos. Espero que les haya gustado el video. Soy Adrus, chao.